Hoy os presento otra de las razones para usar la directiva Option Explicit en Visual Basic para aplicaciones. Por ejemplo, en este caso hemos definido una variable edad de tipo entero a la que asignamos el valor 20 en número y lo mostramos en pantalla. Vemos que funciona correctamente y muestra el 20. Pero si eliminamos la opción Option Explicit, y no declaramos la variable, podemos comprobar si funciona. Vemos que funciona correctamente. Eso es porque el 20 es un número entero, ha encontrado una variable a la que se le asigna un número entero y la ha definido como entera. Sin embargo, si en vez de poner el 20 como número entero lo ponemos como texto... El resultado es que ha creado una variable de tipo texto. En este momento, si lo que queremos es definirla bien y definimos la variable edad como entero, al ejecutar, veremos que nos da un error 13 en tiempo de ejecución, indicando que no coinciden los tipos. Si pulsamos en depurar, nos llevará a la línea en la cual se produce el error, en este caso, la línea a la que asignamos el valor. Por eso es muy importante siempre declarar las variables para asegurarnos de que los datos que metemos dentro de las variables tienen el tipo de dato que realmente deseamos.